Ah, ya está, venga. Entonces, esto es. Diosa de juguete. Dios del cachondeo. Tengo que informarte de una cosa muy importante. ¿De qué? La tierra. Ah, espérate. No, estoy, ¿Qué es, que es una noticia muy gorda. Es una noticia muy gorda. Y esto hay que comunicarlo a los cuatro vientos. La tierra no se mueve. La Tierra está quieta. Ya sé que es sorprendente y que no podéis, sorprendente. Concebir, no podéis concebir que la Tierra está quieta porque creéis que se mueve a 1.670 kilómetros por hora. O Esa es la cifra oficial, son 1.670 kilómetros por hora, pero sin embargo, tus divinos rizos de diosa de juguete ni siquiera se mueven. No. ¿Cómo es posible eso? No lo sé. No me lo puedo explicar. Pues hay una explicación muy sencilla. La tierra no se mueve. Esto puede parecer una tontería, pero es fundamental para hacer un replanteamiento total de todo. Al darme cuenta de que la tierra no se mueve. Es que se ha descubierto que la Tierra no se mueve. Hey. Ah. <risa> eh, eh, estoy comunicándole a la diosa de juguete que se ha descubierto que la Tierra no se mueve. No se mueve. Está quieta. Sí. ¿Sí? ¿Tú lo sabías? Sí. ¿Y por qué no habías dicho nada? <risa> nada? <risa> sí. La gente creía que la, la Tierra gira sobre su propio eje a 1.670 kilómetros por hora. ¿Tú sabías que estaba quieta, no? Y pues, coño, dilo, oh, hostia, estamos pues todas bien en engañados Pues, coño, tantos años creciendo algo que no era cierto. Claro, nos han tenido engañados en una cosa que parece una tontería, pero es fundamental. Porque, ¿Por qué? Porque si la tierra se mueve, no tienes estabilidad sentimental. Eso es Tienes que buscar totalmente. La estabilidad sentimental eso la verdad. en otras personas. Ah, pues es todo del día. Claro. Crees que la estabilidad está en otra persona, pero claro, la otra persona que está en una tierra que se mueve tampoco tiene estabilidad. Nadie puede tener estabilidad sentimental en una tierra que se mueve, porque nadie está estable.